Bueno, esta es una entrevista especial, FEMEXEAR entrevista piden deseo. Bueno, primero te saludo con mucho gusto, Celita. Encantada de estar aquí. Y te agradezco tu tiempo. Para términos de lo que estamos haciendo y que todo sea más o menos parecido, dame tu nombre y eh, la asociación que representas. Yo soy Celia Palacios Gómez Tagle. Yo represento al proyecto Pido un Deseo México y a la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Soy secretaria ejecutiva en ambos en ambas organizaciones y también directora de tecnologías de información y de proyectos especiales. Ok. Eh, ¿Hace cuánto tiempo Pido un Deseo se constituyó? Bueno, empezaron operaciones en 1997 en octubre de 1997, cuando Pali pidió un deseo. Y esa es una historia muy linda que tú la cuentas mejor. Pero en 2001 es cuando se constituyó la escritura de la asociación Palito y Toto, piden un deseo, hace, y entonces de manera más rotunda y más oficial empezó todo el trabajo. ¿Cuál es el universo al que se dedica Especialmente el Proyecto Pion de A los enfermos con padecimientos de depósito lisosomal. Para abreviar, les llamamos enfermos lisosomales. Estos son todos aquellos que padecen gaucher, Fabri, pompe Mucopolis, Acaridosis, de cualquier tipo o número. Eh, lalde niemann pick etc. Ok. Dame por favor, la oportunidad de conocer una breve semblanza del proyecto Pide en Deseo. Bueno, es una organización que está dirigida de una manera meritocrática, en donde todos participamos de una manera de acuerdo a nuestros propios talentos. Cada quien lleva a cabo un trabajo, somos familia, eh, tenemos una buena relación afortunadamente entre todos, y hemos participado en proyectos eh, para empujar y para cabildear que los pacientes con enfermedades lisosomales puedan tener su, el acceso a su tratamiento en las instituciones públicas de salud. Esto se dice rápido, pero es un esfuerzo enorme. Bueno, por supuesto, también mantenemos nuestro sitio web y las redes sociales correspondientes, YouTube, Facebook, Twitter, Estamos tratando de hacer pininos con Instagram, pero todavía no, no lo tenemos muy consolidada esta red social. Eh, hemos organizado en conjunto con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, grandes proyectos masivos que implican el trabajo enorme de muchísima gente dentro y fuera del país, como fue la Semana Global de Enfermedades Raras, el, congreso, el primer Congreso de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos en el ISTE. Eh, tenemos mucho acercamiento con las autoridades de las instituciones públicas de salud, porque creemos que la mejor manera de hacer las cosas es dialogando y no mediante juicios que solamente en, en, enfarragan y hacen complicadas el, el, el, el diálogo. Debo bajar el tono de mi voz. Ah, ok, ya. Yeah. <ríe> es que estoy viendo la cámara pero creo que debo verte a ti, ¿no? ¿Así se ve más natural? Bueno, esta parte luego la cortamos. El um, ejercicio del que me hablas, que conozco bien, es uno que ciertamente ha sido complicado y eh, muy tortuoso. Ha sido un camino verdaderamente eh, empedrado. Eh, es como una selva todavía, ya no ahora tanto, pero era como una selva la que había que ir cortándole la maleza para poder pasar. Eh, hasta donde yo tengo hasta donde yo tengo eh, memoria, eh, hemos organizado en estos veintitantos años, en casi veinticinco años, algo así como cien eventos. En esos veinticinco años, hablamos de unos cinco eventos por año importantes. ¿Cuál dirías tú que es el más importante de los que hemos organizado? Pues el que yo le tengo más cariño y por lo tanto para mí es el más importante es la Semana Global de Enfermedades Raras. Que la fue hicimos este año. en 2015 fue un evento que como te decía yo hace rato eh, trajo gente tanto de México de nuestro país como de otros países desde los cinco continentes eh, conjugamos tres eventos y los hicimos internacionales el primero fue el encuentro latinoamericano de enfermedades raras que ya se había llevado a cabo en otros países de América Latina. Después tuvimos el Seminario de Medicamentos Huérfanos, esto más orientado para que las farmacéuticas pudieran hablar de sus temas de investigación, desarrollo de fármacos, etc. Y finalmente, el, la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, o ICors por sus siglas en inglés. Y bueno, este evento tiene muchísimo prestigio entre la comunidad académica, se tratan temas desde el punto de vista de investigación y de salud pública entonces eh, los tres eventos lleva, los llevamos a cabo en una semana en colaboración con el ISTE y para mí fue un gran orgullo que haya salido tan bien implicó por lo menos un año de trabajo previo para organizar, llamar a las personas, conseguir los fondos, los patrocinios correctos, pero al final fue una magna fiesta. Creo que todos quedaron con un muy buen sabor de boca. Lo disfruté mucho. Claro, me cansé, horrores, pero bueno, vale la pena. es Esas cosas que uno desea hacer y seguir haciendo porque le dan mucho sentido a la vida de uno. Tengo comentarios históricos de que ese esa semana y en específico el tiempo del ICOR resultó ser el mejor ICOR de toda la historia. Sí, yo también escuché esos comentarios. A lo largo de casi un cuarto de siglo, y esta pregunta la voy a dirigir en el sentido de lo que yo puedo aportar, hemos conseguido logros espectaculares, espectaculares. Uno de ellos la modificación al cuarto constitucional en el 224 bis y 224 bis 1, eh, que se me hace muy relevante porque ahí se habló de las enfermedades catastróficas, de los gastos catastróficos, las bolsas necesarias que deben ser revolventes para efectos de la compra de estos medicamentos para los pacientes en específico. Pero hemos tenido una gran cantidad de logros que son importantes. Yo te voy a decir cinco y tú me dices cuál te parece a ti el más importante. A mí me pareció el más importante este de la modificación a la constitución. Pero, por ejemplo, hemos sido los que trajimos medicamentos para básicamente todas las enfermedades lisosomales desde hace mucho tiempo. ese es un logro muy importante. Eh, logramos que el Seguro Popular tenga pacientes lisosomales y otras enfermedades raras en tratamiento logramos que eh, el, la defensa nacional, el, el ISFAM, tenga pacientes en tratamiento. Igual a Pemex, logramos que Pemex tenga pacientes en tratamiento. Y lo, y, y lo hicieron por primera vez y, y lo han continuado. Eh, una, una suerte de, de grandes logros que hemos podido concretar en, en de ¿Cuál dirías tú que es tu logro preferido? De estos que mencionas, para mí definitivamente es el, la modificación a la Ley General de Salud, y me permito ser precisa, porque tú lo dijiste de una manera muy genérica. No es la modificación directamente a la Constitución, porque decir modificación al cuarto constitucional lleva a, a estos equívocos. Eh, lo que se hizo fue, se agregaron dos artículos a la Ley General de Salud, y tenía 50 años que nadie tocaba esta ley. Entonces, de, de entrada ya por ese hecho de haber agregado los artículos, gracias al cabildeo del proyecto PIDOTESEO México, es un gran logro. Pero aparte, el contenido involucra una definición de qué es una enfermedad rara en México. Para que una, no se use en términos diferentes y podamos todos entendernos, es decir, el centrar los términos de la discusión en algo concreto. Eh, la, la palabra clave, las palabras clave son enfermedad rara. Eh, para mí eso tiene mucha relevancia porque de ahí entonces ya hay un fundamento legal con el que el Consejo de Salud General y cualquier otro órgano de la República pueden instrumentar planes, proyectos, comisiones, etc. Entonces es lo necesario. ¿De dónde hay que partir? Otro de los aspectos u otros de los aspectos que me parecen relevantes es que hemos sido la primera organización en tener eh, comunicación directa con la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, el IMSELISTE, PEMEX, SEDENA, gobiernos de diferentes estados del país, interlocución con la Presidencia de la República, interlocución con algunos gobernadores renuentes al tema que finalmente aceptaron esta condición, que es muy sensible por sus enfermos, de darles atención. Tenemos interlocución con las, con las siete u ocho sombrillas más importantes a nivel internacional para estas enfermedades. En fin, creo que hemos hecho un trabajo que es digno de, de ser eh, tomado en cuenta Aparte de lo que ya hemos hecho, hay muchas tareas pendientes, Elita. ¿Cuáles dirías tú que son estas tareas pendientes, que además de ser pendientes son impostergables ya? ¿Cuáles serían? Bueno, una que está, digamos, en, el, en la mesa de discusión en este momento es la que se proporcione a los pacientes infusión en casa. Esto significa que en lugar de acudir y perder todo un día entre, entre que le dan cama, que le, les dan el medicamento, etcétera, todo un proces, procedimiento administrativo necesario porque están dentro del hospital, los pacientes puedan recibir la terapia, ya sea en su casa o, o en un centro de infusiones dedicado solo a ello, que sea ambulatorio, de entrada por salida y lo más rápido posible. Ese es un tema que a mí me parece que debe ya resolverse. Pero también está el tema del de plan de el Plan Nacional de Atención Integral a las Enfermedades Raras, y entre las que se incluye, por supuesto, eh, las enfermedades fisiosomales. Otro tema muy importante es el tamizaje neonatal ampliado. Entonces, hay obviamente, como tú bien lo dices, mucho trabajo por hacer, pero pues vamos avanzando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Sí, es cierto. El, el catálogo también que a consideración de la Secretaría de Salud debería estar ya debidamente armado y debidamente consensuado para que no estén unas pocas, pero tampoco estén eh, tantas que se piense que ya no hay que meter más. O sea, Hay muchas enfermedades que hay que poner en el Consejo de Salud General para que ellos las integren a este manual de eh, padecimientos a los que se, se les tiene que dar atención sin distingo, sin discriminación. Eso me trae a colación a mí en mi cabeza el tema del Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, que oh. también es otra tarea, pero que debe ir hermanada con lo que ya hemos platicado previamente. Cierto. Ya vimos que el COVID es un tema mundial, hay complicaciones, todas, a todos. Y también nos dimos cuenta que, afortunadamente, eh, los sistemas de salud están en un proceso muy complicado. Algunos han colapsado. A hablamos de algunos que estuvieron a punto de colapsar de países del primer mundo y hablamos de los Estados Unidos, este, Francia, eh, Gran Bretaña. O sea, lo que nos permitió observar detenidamente las deficiencias es esta radiografía que nos regaló el COVID. Eh, en esa radiografía vimos todos los puntos débiles que tenemos y qué tanto nos han estado afectando y por qué nos han estado afectando. Si, sin lugar a duda, el sistema sanitario mexicano estuvo muy mal administrado y muy mal dirigido. En los últimos, quizá, seis o siete sexenios, incluidos los últimos, por supuesto. Y bueno, este vino a recoger y a trabajar sobre uno que era, en algún punto dije, eh, prácticamente un muerto. Y bueno, ahora que fue el COVID, nos dimos cuenta que el diagnóstico no era tan ilógico y que más que diagnóstico se convirtió en un acta de defunción, porque lo que estamos viendo es verdaderamente preocupante. ¿Qué te preocupa de esta situación actual en razón de cómo esta va a contaminar el trabajo para nuestros pacientes? ¿Qué te preocupa? Me preocupa que los problemas son muy grandes y los hombres con talento son pocos. Me preocupa que haya mucha atención dirigida al covid lo cual va a llevar a que se desatiendan los temas de los enfermos con padecimientos raros, que como son eh, pocos en lo individual, aunque muchos en el conjunto, eh, es difícil establecer un frente de batalla visible, Y que lo agregaría a las tareas pendientes. Tenemos que ampliar la visibilidad de las enfermedades raras como un colectivo que requiere atención de una manera diferente de cómo... Se tratan otro tipo de enfermedades como la diabetes o el cáncer. Eh, y me preocupa mucho que haya, yo veo, hay pocas personas trabajando en la Secretaría de Salud, es decir, son pocos los funcionarios. Es una secretaría que, dada la cantidad de, de habitantes que tiene México, podría, podría tener muchísimas más personas. Eh, yo tengo una visión optimista. Yo creo que sí, claro, hay um, muchas deficiencias que ahora han sido expuestas de una manera muy, muy patente, pero mi pensamiento va orientado a que estos hombres que están en este momento en, en el gobierno tienen la intención y la capacidad de lograr salir adelante. Y al final México es muy grande, mucho más grande que todos sus problemas y creo que hay gente que está muy apasionada por que el problema salga adelante. Y pues creo que tenemos que hacer todos nuestro trabajo. Nosotros desde la sociedad civil tenemos que ser muchísimo más activos, no solamente FEMEXER, me refiero a toda la sociedad civil, y eso lo digo mucho por las asociaciones aliadas de FEMEXER. Lo digo porque la actitud pasiva o victimizada no puede estar ya nuestro, en nuestra idiosincrasia. Tenemos que ser contundentes, combativos, no, no violentos, sino combativos, eh, eh, responsivos, de, de, de actuar, de movernos. Y no tener una actitud pasiva eh, o, como de, decía yo antes, victimizada, no me hacen caso. Ya no podemos tener eso. Yo estoy en lo... En lo general, de acuerdo contigo, eh, creo que lo has descrito de manera muy precisa. Mm, solo a diferencia tuya, creo que en lo administrativo la Secretaría de Salud tiene más de los que necesita, pero los más que tiene son bastante ineficientes. Necesita menos, pero muy buenos. No necesitamos tantos en lo administrativo. Sí, el sector de salud necesita más médicos especializados, Sí, necesita más genetistas, sí, necesita más médicos de guardia, sí, necesita más médicos de primer nivel, más enfermeras, más de todo, porque eh, a diferencia de otros ámbitos, a la salud, durante los últimos veintitantos años, treinta años, eh, cada año se le descuenta más y más y más y más presupuesto, y eso hace poco posible que las condiciones que puedan ser de certeza para quienes necesitan de los servicios de salud en México, pues se den de esa manera, certera. Eh, prueba de ello es que el gobierno actual tuvo que recontratar a muchos que se habían ido y pedirle a viejos que estaban pensionados que regresaran, porque, porque los que están no alcanzan. Claro, no todos los días vamos a tener una pandemia, pero lo que sí vamos a tener todos los días a partir de esto, es un compromiso por no repetir los errores que nos llevaron a una consideración en la que nos hacían falta los necesarios, no más de los necesarios. Y por otro lado, nos sobraban los innecesarios, que siempre sabemos que están como lapas pegadas al presupuesto federal. Bueno, hay algunos eh, momentos, algunas circunstancias algunas eh, ejecutorias que, que seguramente han escapado a mi memoria en este punto. Eh, te quiero preguntar, ¿qué que tú quieras externar a quien nos escucha? Yo no te he preguntado. ¿Y qué respuesta me darías a eso que no te he preguntado? Por favor dime qué pregunta no te hice y cómo la vas a responder. Me has preguntado sobre el trabajo en equipo, sobre las tuercas y tornillos de Proyecto Pido Un Deseo México. Bueno, te voy a responder. El equipo está formado por, por gente muy talentosa, con diferentes capacidades, cada quien, con diferentes habilidades. El trabajo en equipo no sale bien a la primera. Hay que conocerse y hay que tenerse confianza. Eso es. Fue un camino que tuvimos que recorrer, que afortunadamente lo salvamos con éxito. El, el trabajo en equipo es muy importante porque es lo que sostiene cualquier esfuerzo humano. Ya no estamos en la época del trabajo individual y del héroe en solitario. Creo que ahora es muy importante que recalquemos que las empresas humanas, para tener éxito, tienen que llevarse a cabo en equipo. Y en equipo significa, desde mi punto de vista, por supuesto, conocer las debilidades y defectos del que tenemos junto. Pero por lo mismo, ellos conocen las nuestras, las, nuestras debilidades y nuestros defectos. Y el trabajar juntos implica un equilibrio como ir caminando en el filo de una navaja. Es delicado, pero es un arte que hay que emprender y que hay que llevar a cabo. Y que solamente así no tirando mucho hacia un lado ni hacia el otro, podemos tener éxito. El éxito no es de los yoyos, el éxito es de el, nosotros trabajamos. Y por eso me gusta mucho el lema de que estamos impulsando mucho en Femexer y también en Rare Diseases International y en Eurodis. Juntos somos más fuertes. No tanto... Claro, por el colectivo, por el colectivo de diferentes enfermedades, pero también eso aplica al trabajo de nosotros, del, del staff, del equipo que estamos detrás, de estas dos maravillosas organizaciones. Sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo eh, siempre señalo que no es desgastante llevar lastre y irlo arrastrando por el solo hecho de que no se aleje mucho de uno no al lastre hay que dejarlo y hay que trabajar con los que trabajan y hay que impulsar eh, las eh, plataformas de quien ha construido con mucho esfuerzo su camino, eh, eso, eso sí hay que hacerlo y, y estoy de acuerdo contigo, hace años había literalmente que eh, actuar eh, en solo con casi casi una pistola y obligar a que la gente hiciera su trabajo, hoy ya no hoy tienes razón en el, en el proyecto Pide un Deseo tenemos gente muy talentosa eh, que, eh, como bien lo señalas, es eh, verdaderamente destacada o destacada en cada área o lugar desde donde aporta su esfuerzo. Muy destacados. O sea, todos, no quiero olvidar ningún nombre de los que trabajan en Pío en Deseo, pero uh, en, en especial el trabajo que hacen... Eh, Tú, eh, Toto, Pali, Yanín, todos pues, todos. Es, es un trabajo muy intencionadamente bueno, muy intencionadamente genuino, muy intencionadamente a favor de la mejor causa. Eso tienes toda la razón y también te asiste toda la razón en la argumentación que, que soportas como carpeta de presentación que tiene que ver con el trabajo, es mejor cuando lo haces en equipo y el equipo tiene confianza. Esa es la pauta número uno. Entonces, si tienes confianza puedes entender que el trabajo va por buen camino porque, porque alguien te está cuidando la espalda y tú le estás cuidando a su vez la espalda a alguien. Y eso es maravilloso. maravilloso. Eh, esta pregunta que te voy a hacer tiene que ver con una por supuesto, interpretación que cada uno de los miembros del de Proyecto Pide un Deseo seguramente tiene. ¿Qué tan difícil es trabajar con una persona como yo? Claro, cada quien tiene su punto de vista. Sí es difícil trabajar contigo, se requiere estar centrado, es decir, tener certeza en tu centro personal, porque... y también hay que tener mucha seguridad en quién es uno. Porque eres um, una persona que de manera natural impones tus cosas, tus opiniones, tu camino, tu perspectiva y te cuesta trabajo eh, te cuesta trabajo abrirte a otras perspectivas pero creo que como decía hace un rato es un trabajo de equipo y también es un camino es decir no arranca uno a trabajar con alguien desde cero que todo esté perfecto vamos puliendo poco a poco de la misma manera supongo que conmigo debe ser difícil trabajar eso pues ya te lo dejo para que tú lo respondas en tu conciencia me imagino que sí porque todo es un espejo eh, eh, creo que vamos progresando y al final no es importante la perfección en este momento, no estamos en ese punto de nuestro ser iluminado y que todo salga estupendamente bien pero coincido contigo en la, en la intención creo que tienes, creo que eres una persona que tiene la genuina intención de ayudar a otros y por lo tanto para mí eso es lo que me hace muy fácil sumarme y subirme a tu bote. Y, y eso es lo que importa al final. El trabajo, el objetivo, el, eh, lo que estamos haciendo y, hacia, y, y la visión que ambos tenemos de querer llegar al mismo lugar. Tú eres mi esposa, mi compañera, eh. Eres eh, la pluma de... Sí. Me refiero a la pluma de un ave que tan grácil, delicada, finalmente puede derribar una roca. Eh, creo que lo primero que te dije el día que decidimos que podíamos trabajar juntos, porque antes yo lo hacía solo, eh, tuvo que ver con, yo tengo una matriz específica de acción. Todo lo hago con pasión, entrega y determinación. ¿Puedes hacer eso? Y tú me dijiste, por supuesto. No solo lo has hecho, lo has hecho muy bien, lo has hecho categóricamente espectacular. Y sí, es cierto, yo soy un chango muy exigente y tú eres una persona con un altísimo sentido de la responsabilidad y eso oh, te lo agradezco enormemente. Porque además de todo, acompañas cada una de las medidas que yo eh, presento para su ejecución. No sin antes hacerme tus comentarios eh, en el sentido de lo que tú piensas, porque no es cierto de ninguna manera que las decisiones las tome solo porque se me ocurrió tomarlas, sino te consulta a ti, consulta a Pali, consulta a Toto, a Janine, consulta a Yanín, consulta a todos. Eh, a, a algunos me parece que tienen más trascendencia en torno a que yo pueda modificar o no un, un asunto que traigo entre manos, pero normalmente me dirijo a ustedes para consensuar todos los temas. Yo te agradezco mucho, Celita, que hayas estado en esta conversación. Que, eh, a, puede haber parecido un poco, no un poco, es, fue singular. Eh, yo te tengo eh, como, eh, algún día lo dije, tú eres como mi, como mi brazo derecho. Y como mi brazo izquierdo, y como mi pierna izquierda, y como mi pierna derecha. Eh, a veces tú y yo trabajamos hasta la madrugada para hacer que las cosas sucedan. Empezamos muy temprano y terminamos hasta la madrugada. Y bueno, esto no lo sabe la gente, pero terminamos molidos. Pero bueno, lo hemos hecho por el bien de de los que entendemos deben de tener el mejor de los esfuerzos. Muchas gracias, Elita, por tu participación. Te agradezco la charla, te agradezco por tus comentarios, que haya sido tan amable a responder mis eh, preguntas, que haya sido tan amable a, en algún punto, eh, ejemplificar correctamente los temas. Y me refiero concretamente a la modificación al cuarto constitucional. Te agradezco todo. Y te agradezco mucho que estés en mi vida y que seas parte de... Seguramente de aquí hasta que yo entregue el equipo. Gracias, Celita. A gracias. ti. Gracias. Mi vida, mi vida está completa porque tengo un faro que amo y ese eres tú. Muchas gracias, Edita. Te mando 45,123 besos que ahorita mismo te voy a dar. Perfecto. Vale.